Eh, jornada de vaga, hoy eh, eh, SCA Mediona, eh, ha estado en eh, un seguimiento Sí, a ver, ha sido del 100%, exceptuando pues, el, lo mínimo que en papelera que estaba pactado como servicio mínimo para pa el mantenimiento de la caldera o por seguridad. Por lo demás, solo han entrado dos personas más en oficina, pero que son el director de planta y el de recursos humanos, que ya se pactó en su momento que, que tuviesen la facilidad de entrar. Y por, y por lo demás, pues, eh, el paro es 100% en toda la planta, desde las 6 de la mañana de hoy hasta las 6 de la mañana de, de mañana. ¿Y ¿Ya prevís nuevas movilizaciones? A ver, hoy en la asamblea, aparte de comentar todo lo que habíamos comentado, todo lo que está pasando en las, en las últimas reuniones, eh, de decir, bueno, lo que hay, lo que hay ¿no? Realmente Realmente eh, se ha planteado la posibilidad de nuevas eh, movilizaciones, que bueno, eh, lo iremos viendo, tenemos la potestad en cualquier momento de, de, de plantear una movilización que ya sería un poco más más eh, fuerte, un poco quizás indefinida.